Y yeah, ya, yeah, ya, yeah. Se muere. Un relato de la pobreza. pobreza. El güero de, de la, la pobreza. Ya, yeah. dice así. Días grises son los que llevo en mi cabeza. Yeah, yeah, yeah. Días grises son los que llevo con tristeza. Yeah, yeah, yeah. Días grises son los que llevo en mi cabeza, días grises son los que llevo con tristeza, esta pobreza, la pobreza ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Otra, Otra vez soy yo, vagando por la calle Simón, consiguiendo money para poder comer, no, no, no la pobreza me está matando poco a poco. Y este mundo cada vez me vuelve más loco. Loco desesperado, letras para el barrio. Bendecido por la bendición de mi madre. Querido por muchos, odiado por varios. Ya no cagué tanto el palo, te lo relata este vato. Lo que he vivido en la calle no ha sido nada fácil. Me tocó chingarla allá afuera por unas monedas. Vi que es ganarse la vida entera con el sudor de mi frente empezó esta carrera. Que aunque ustedes quieran, yo no bajaré la bandera. Me tropecé, me sacudí, me levanté como si nada para tener le seguí, culé, ok. No espero nada de nadie, mucho menos del rey, joder Son días grises, lo que están en nuestra cabeza La pobreza está presente y nadie hace nada No sé cómo va a acabar este mundo, tal vez no hay Lugar para los pobres, solamente de los ricos que no dan ni un peso. El gobierno que, que se, roba se roba nuestros impuestos. Ya no sabemos qué, hace, qué hacer cada vez que miro al cielo. Es el lugar perfecto para ir. Porque nuestras peticiones nadie las quiere oír Y no nos vamos a rendir cada vez que rimamos Cada vez que cantamos decimos algo por ende Esto es para mi gente, ya no hay igualdad Ya no hay lugar, pero nosotros seguimos acá Sin parar, aunque tengamos un gobierno de mierda carnal, carnal yeah ya no quiero ver como esos objetos nos vienen matando Porque los verdaderos criminales están de traje setado en sus oficinas, son los jefes de gobierno Los policías estatales de que del día no nos asaltan Y nos quitan nuestro salario para sus comandantes Ahí está en la cruda realidad Nadie nos va a pedir decir qué hacer nos va a manejar el coronavirus es sus culos se lo puede clavar ya no quiero ver a un pobre morir ya no quiero ver a un chico de la policía huir porque los matan nos atrapan como perros sabiendo joder pero pienso que ellos no tienen la culpa los culpables son los que le dan el poder mierda joder killer school old school hoy aquí nadie vaya una moto aprendí póngase vergas mi rey Días grises son los que llevo en mi cabeza Días grises son los que llevo con tristeza Días grises son los que llevo en mi cabeza Días grises son los que llevo con tristeza